Este. Romboides. Romboides. ¿o? Este. gran dorsal, dos, Estos dos. Este rato. Retral, tralor, cervical. Torácico. listo, tráxica. Este venía acá. Brachiocefálico. Este. Esplenio. Esplenio. esplenio plenio, eh, complejo, complejo, supro, complejo. Complejo. O semiespinal. Semiespinal de, de la cabeza. De la cabeza. son nervios, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, ya, le ¿no? sí. como Sí. Complejo, pero esto. Sí, ¿no? ¿sí? ¿Sí? Todo esto nervios, ¿no? Sí. Densitos espinales. Este largo de acá, mira. Rector, Rector sal mayor tarzal. de la cabeza. Rector, sal menor de la cabeza. Oblicuo, eh, caudal, caudal y, craneal. y craneal. Estos que están escondidos acá, mira multifícidos cervicales multifícidos cervicales multifícidos cervicales ligamento suspensorio de la nuca porción funicular la redonda y, y porción la mina y porción ya lo dijimos cierto sí. no lo de y aquí van tres espinal dorsal espinal dorsal espinal, espinal dorsal dorsal intercostales y estos ya los vieron, ¿no? Sí, los sí. Esterno, externo, esterno, interno, y, nervioso, interno, interno y, y transverso. ¿Y, y, transverso. y, y cómo se llamaban los los, los eh, las líneas? Es que, de ahí del transverso. los nervios ah, los nervios ¿no? lumbares ¿no? ¿Y ¿y los nervios